Secretos para alargar la vida. Todos sabemos que dejar de fumar y beber alcohol alarga la vida además de tener una dieta balanceada pero no es fácil ninguna de las tres en primera para dejar de fumar o beber Hay que tener mucha fuerza de voluntad y tener una dieta equilibrada tampoco todos podemos depende mucho de nuestro poder adquisitivo pero así y todo podemos tratar de mejorar nuestras vidas hay que sentirse joven y eso a su vez alarga los años de vida de hecho en cuanto al envejecimiento se refiere, tan solo se debería en un 10% a la genética y hasta un 90% al estilo de vida salir a caminar o montar bicicleta la alarga. Realizar actividad física no siempre tiene que ser agotador o llevar a la extenuación. De hecho, al menos en los individuos mayores de 40 años, realizar una actividad física moderada pero regular aumentaría la esperanza de vida hasta cuatro años y medio más de vida dormir y descansar lo justo se sabe que no dormir suficiente puede diezmar la esperanza de vida en comparación con aquellos individuos que sí descansan. Entre los diversos estudios que han llegado a una conclusión similar la clave para alargar la esperanza de vida es, en primer lugar vivir de manera positiva. Debemos hacerlo con optimismo y alegría, superando los obstáculos que se nos presenten, ya sean de salud, familiares, laborales, etc. La actitud es fundamental para lograrlo. Nuestra personalidad nos condiciona a ser de una determinada manera desde niños. No obstante, en nuestras manos está cambiar todo aquello que no nos permite ser felices, que nos angustia o nos entristece y que, por lo tanto, nos quita años de vida. Conclusión Trata de tener una vida lo más sana posible dentro de tus posibilidades.